¡Feliz noche, apostadores de Dorado Noche! Este es el sorteo 1806 para hoy, domingo 7 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. En Bogotá y Cundinamarca, descarga la app, paga todo y regístrate, recarga y juega Chance, Maxi Chance super chance, chance millonario y paga millonario, y dale un chance a tus sueños, ganadores atentos dorado noche, su número es 0, 7 3, 5 verifiquemos ganadores, 0, 7 3, 5 delegada, es correcto el resultado es correcto, ganadores felicitaciones juegue siempre chance legal, recuerde que el chance legal lo juega para todo paga todo, para todo, feliz noche